¿Por qué me metí en derecho si no me gustaba realmente, ¿no? si no me terminó gustando? Eso me pregunto yo a día de hoy, por qué terminé cursando esta, esta carrera, que al final acabé con mucho esfuerzo y sufrimiento <ríe> y no con un buen recuerdo. Y realmente analizo un poco la situación y al final la decisión no la, la tomé yo. Me llamo Ramón Planas, tengo 33 años, vivo en el Prat, y creo contenido en YouTube desde hace ya cosa de 10 años. Y en Internet todos me conocen como Ray Bacon. En general, mi infancia ha sido muy, muy fácil, creo. No he tenido ningún problema que me hiciera ver la vida de otra manera, ¿no? He sido Boy Scout desde bien pequeño. Y ahí he aprendido muchas cosas, muchos valores que actualmente aplico en mi día a día. Eh, el trato con un público que a lo mejor puede ser infantil o más, más joven, eso me ha ayudado mucho a transmitirlo también en mis vídeos, así que ha sido muy importante. Y luego el... muchos valores de la amistad los llevo arrastrando y amigos de la infancia desde los 12 años hasta el día de hoy. Así que una gran parte de mi vida ha sido este mundo escolta que he vivido. Recuerdo que al ser escolta sí que he tratado mucho con, con niños, al fin y al cabo, y esa parte creativa de hacer dinámicas, de actividades, hacer shows, al fin y al cabo, para entretener a ese público joven, ahora lo estoy aplicando mucho, ¿no? Y al final esa parte, que yo al final soy un poco introvertido, pues al poder meterme en la piel de un personaje, un mago, un, un, un malo, por ejemplo, ¿no? Pues me da pía a ser un... Me da pie a exagerar mucho esa personalidad, ¿no? llevarla a otro punto y hacer un show sobre eso. ¿no? Otra parte de mi vida fue marcada mucho por el rock, ¿no? el heavy metal, al fin y al cabo. Tenía el pelo hasta aquí, ¿no? tenía mi grupo de música, Hacíamos, hice un par o tres de bolos, y también con amigos de la infancia que todavía aún mantengo y al final la música fue una forma de, de, de desconectar ¿no? de esa parte de los estudios o del trabajo y vivir momentos que a día de hoy agradezco mucho haber pasado. Así que sí, sí. Aparte ¿no? de, de exponerme ante eh, un escenario, <risa> ante mucha gente, y animarme pues, a lo mejor a, a saltar al público, que todo el mundo me cogiera así, ¿no? Por ejemplo, <ríe> son momentos de la vida que, o una etapa, ¿no? Al fin y al cabo, pero que todas ellas han ido creando este Ray Bacon que todo el mundo conoce ahora. <ríe> de hecho, la vez que hacía YouTube, también estudiaba, estudié derecho, la acabé, me costó un montón, eh, fue una carrera muy dura, no... Tengo un recuerdo bonito, sé que mucha gente tiene un buen un recuerdo de los estudios universitarios y eso, pero yo, mi parte, lo pasé muy mal, <ríe> sinceramente, con los estudios. Y me costó, lo conseguí, lo logré, la saqué, me costó más años más, ¿no? Pero, y al final, eh, durante, durante la carrera vi que tampoco era lo que yo quería hacer, no me gustaba ser abogado, por ejemplo, lo descubrí entonces, pero por mi orgullo, quise acabar la carrera y al final pues hay muchos caminos al fin y al cabo, ¿no? Ese tipo de, de, de carrera de que es, que es derecho y lo que hice fue pues trabajar en banca durante bastantes años, tres añitos, y luego también en la Audiencia Provincial de Barcelona. Durante estos trabajos no fue <ríe> tampoco lo mejor que me podía pasar en la vida, ¿no? De trabajar en un banco no era una alusión que digas que tuviese yo, pero eh, me permitía que en paralelo pudiese ir creando contenido o dedicarme a lo que más me gustaba a mí, que era eh, hacer vídeos, eh, pues mis hobbies, ¿no? En general, al trabajar en, este, en la banca, vi que tampoco era lo mío, pero eso, que me permitía mucho, en paralelo, al acabar las tardes, ¿no? dedicarle tiempo a, a crear contenido. Lo hacía mucho como hobby, al principio, pero a medida que iba viendo que ese no era mi futuro, le iba dando más importancia a ese hobby que era crear contenido en YouTube. Así que lo que hice fue empezar a pensar e indagar cómo podía, que, cómo, cómo podía hacer que esa plataforma, ¿no? que ese mundo de YouTube, fuera al final mi trabajo principal. Sí que empecé a cobrar un poquito de dinero, no llegaba para vivir de ello, pero con el tiempo ya veía, tenía la fórmula, tenía el análisis de la plataforma para poder entenderla y poder lograr con esfuerzo pues conseguir eso, ¿no? dedicarme a crear contenido en YouTube ¿eh? y eso me daba fuerzas un poco para seguir aguantando ese trabajo que no me gustaba y al final pues y mira, si aguanto unos años más, al final me puedo dedicar a esto. Aguanta y ya está, y luego haces el salto y ya está. No hice un salto arriesgado de dejar todo y saltar directamente a YouTube y a ver qué pasaba, sino que aseguré mucho. No fui de esas personas que arriesgó todo para dedicarse a este mundo, sino que aseguré al principio en paralelo con menos horas de dormir Dormir muchas menos horas, pero bueno, que al final no correr esos riesgos también vale. ¿no? no hay por qué saltar siempre al vacío para lograr las cosas, que a veces se pueden hacer en paralelo. Durante la época de la audiencia provincial, que fue el último trabajo que tuve, eh, último trabajo, trabajar para alguien, ¿no? Eh, al principio todo parece muy bonito porque eres... Ahora, era un funcionario interino, ¿no? Tenía como medio asegurado todo, todo la vida de funcionario es muy, muy buena, ¿no? Que eso es, es verdad, sinceramente, te vive bien. Eh, pero las formas de trabajar en, esa, en ese tipo de trabajo no me gustaban para nada, ¿no? Me, me empecé a, a tener un poco de, de ansiedad en el trabajo. Hmm, parecía que eso fuera un trabajo que estuviese muy bien al principio, pero era todo lo contrario. ¿no? Y al final, pues, esto acabó en, en que tuvo mucho más peso YouTube en cuanto económicamente, cobraba mucho más en YouTube que no en, en el trabajo este, y solo faltaba un clic que activase el salto ¿no? hacia este mundo de YouTube, no y llegar al 100% de mis horas a crear contenido. Y este clic surgió cuando eh, estaba muy mal en el trabajo. Las condiciones estaban. Por motivos que bueno en, en la audiencia pues se acumuló mucho trabajo. Había una auditoría. Eh, todo me caía a mí la, la, toda la responsabilidad me caía a mí. Y al final dije por qué estoy aguantando esto. Cuando en otro lado no tenía YouTube que me estaba pagando mucho más que la audiencia provincial y teniendo un jefe y aquí pues era yo mi propio jefe, y yo decidía, yo lo que me esforzaba en el trabajo se había recompensado directamente. En cambio ahí pues puedes hacerlo muy bien que tampoco te va a recompensar, no costaba mucho más. En ese momento, cuando sabía que ese trabajo no me, me gustaba y podés saltar en cualquier momento ahí, de hecho está como aferrado a ese trabajo porque, por la seguridad que todo el mundo comentaba, ¿no? que es un trabajo que muy seguro, que hacer otra cosa es un poco arriesgado, y esa visión que me transmitían, ya sean familiares o amigos, pues es lo que me frenaba hasta hacer el salto realmente. Pero que al final hacer ese cambio importante me liberó de toda esa presión y de ser yo mi, mi, mi propio jefe, que yo decidiría todo lo que era el trabajo, que a lo mejor ahora mismo trabajo mucho más que antes, ¿no? Pero eh, me siento como un jubilado. <risa> trabajo mucho más, pero estoy feliz de trabajar mucho más.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 la tomaron ya sean mis padres, familiares, no lo sé, pero no, no fui yo realmente, porque yo tenía un, una parte muy creativa de hacer vídeos, de incluso dibujar, me gustaba dibujar, me gustaba mucho la parte artística, ¿no? de crear cosas, pero es como que los inputs que iba recibiendo por parte de mi familia que era que hiciese una carrera que tuviese muchas salidas ¿no? y que me asegurase un futuro. ¿Un futuro para quién? Esa es la pregunta. Para mí, o para ellos. <ríe> al fin y al cabo, ¿no? Y empiezas a pensar muchas cosas que no lo hacen intencionadamente, ¿no? Pero que quieres lo mejor para ti, tus padres y todo, pero eh, acabas entendiendo un poquito cómo es el ser humano verdad, que al final lo buscan mucho de forma ego, es que eso no sí, me pasa un poco, ¿no? Pero <ríe> Sí, sí, sí. Parece que de forma inconsciente queremos queremos de forma inconsciente asegurar nuestro propio futuro. Y una forma de asegurarte también es pues, que tu hijo curse una carrera, que tenga muchas salidas y no tome riesgos para que luego pueda sobrevivir y también cuidarte, ¿no? Yo creo que <ríe> eso es un poco... No sé si me lo cuento esto, pero yo lo cuento, ¿eh? Lo que yo pienso también, ¿no? Porque yo, siendo joven, con 18 o 20 y pico años, puedes tomar riesgos realmente, ¿no? Tienes tu vida por delante para recuperarte. Pero como que te lo hacen ver como que... Has a asegurarte ya desde el primer momento a los veintipocos años que no puedes tomar riesgos en la vida, ¿no? Y no es así. Tú puedes tomar todos los riesgos que quieras al principio porque te puedes recuperar. Una cosa es que tengas hijos, tengas una hipoteca, tengas, yo qué sé, una edad muy avanzada que digas, aquí ya pues no puedo hacer muchas cosas porque me he de, de cuidar en salud. Pero cuando eres joven, realmente puedes tomar riesgos que quieras, montar una empresa, arruinarte, es igual, ya te recuperarás. Y ese mensaje me faltó. <risa> Entonces, ¿qué hago yo <risa> haciendo vídeos en YouTube ¿no? al principio? ¿Por qué empecé a hacer todo esto? Pues simplemente para aprender, porque yo cuando estaba haciendo la carrera noté, al ser una persona introvertida ¿no? y que hablaba poco, al fin y al cabo, ¿no? de pocas palabras, a hacer exposiciones, a hacer exámenes orales. Y todo esto vi que era, in... que era incapaz de... de hacer un discurso improvisado, de mantener una, una idea clara y expresarla con palabras. Y es una cosa que no se había eh, enseñado en la escuela, ni en la escuela, ni en la universidad, ni nada. Lo toman como ya aprendido. Me parece que es algo injusto y también eh, que no se debería valorar, al fin y al cabo, ¿no? porque cada persona es diferente. Cada persona a lo mejor es una introvertida, otro más extrovertido, otro que se expresa muy bien. Son cosas que van un poco con tu personalidad y que no te han enseñado de realmente. ¿no? Entonces, evaluar esto en la carrera me parecía injusto. Entonces, pero bueno, la vida es dura y hay que hacer algunos cambios y hay que aprender. Entonces, lo que hice yo fue crear un canal en el cual hacía gameplays, comentaba videojuegos de tutoriales de cómo hacer X cosa en tal juego, cómo crear una bomba en The Forest, cómo crear un arco, cómo hacer X cosas. Y iba haciendo el discurso, ¿no? De improvisar, de enseñar eh, cosas que sabían en un juego. Y ahí empecé a practicar el discurso. Porque claro, también el tono de voz es importante en la presentación. Y eso no lo tenía. Mi voz pues era normal, como si hablo con mi madre, mi padre o mi amigo, ¿no? Pero hacer un, un tono de voz que todo el mundo te escuche y atienda lo que dices y todo esto es difícil. Y ahí empecé a practicar el tono de voz y más si es, es difícil, es muy difícil también eh, hablar fuerte en una cámara porque estás solo en casa, no hace falta chillar, ¿no? Pero <risa> hacerlo de esta manera también al final ibas calibrando un poquito el tono de voz. Al principio era muy exagerado, ¿no? Como hacía las cosas, pero es que es así. Para aprender hay que pues, exagerar, luego vas calibrando poco a poco el tono de voz, hasta al final encontrar tu voz, pero fuerte, que te expreses con claridad y todo. Y también vocalizar, porque tampoco... Vocalizar también es importante. Incluso yo también tartamudeo muchas veces. Pues el tema de cómo es la respiración, de hablar claro, abrir la boca bien, expresarte, eso lo aprendí haciendo gameplays. Mira, eh, yo empecé más en serio en Youtube cuando me mudé, me independicé, entonces ahí podía tener toda la libertad del mundo sin que nadie me juzgara con lo que hacía y tenía mi propio cuarto, Puedo hacerlo a cualquier hora, porque nadie, no estaban mis padres por el medio, no hay, ni había nadie que me interrumpiera, ni para cenar, ni para qué hacías, ni preguntas que a lo mejor me incomodaban en contestar, porque era un mundillo que a lo mejor nadie podía entender, casi, ¿no? Era un poco difícil de, de explicar y hacer entender a la gente pues, un poco mayor. <risa> y evitar también un poquito ese input negativo que podría haber recibido por parte de algún familiar ¿no? o padres porque tampoco lo entienden y se entiende es comprensible que no entiendan este mundillo así que a partir de entonces de estar solo en casa de tener mi propio espacio y el tiempo ilimitado para hacer lo que quisiera ya empecé a hacer eh, directos directos en YouTube ahí empecé un poco también a practicar en directo lo que es el discurso que también es más complicado que al final al principio estaba yo solo, el que veía el directo y hablar solo es muy difícil, ya es hablar difícil solo en casa y más aún sin nadie que te vea, ¿no? Pero bueno, la cosa era practicar. Y estar ahí, si entraba uno, pues le saludaba, le animaba que dijera alguna cosa en el chat. Y estuve un año o así haciendo puros directos en YouTube. ¿Qué pasa? Que me ha gustado. Me empecé a gustar, hacía directos en la Nintendo Switch con la con la Nintendo Switch, de hecho. Y me empezó a gustar mucho lo que es la comunidad, de crear un contenido, tener tu ventana en YouTube donde subir tu contenido. Y la gente podía comentar y verlo tanto ahora como ayer o, o dentro de unos... Ah, perdona, tanto ahora como ayer, no. De ver mi contenido tanto ahora como pasado mañana, como dentro de un año. Y al final es como tener tu cadena de, de, de, de televisión, ¿no? Y esto me permitió eh, animarme a que esto fuera mi trabajo. Ya veía una luz a lo lejos, que se acercaba poco a poco, pero muy lentamente. Y no fue al cabo de un año de crear contenido que empecé a estudiar la plataforma. Digo, esto ha de ser mi trabajo sí o sí. Empecé a buscar eh, cómo hacer SEO en YouTube, cómo generar más visitas, cómo crecer. Empecé a estudiar mucho la plataforma, cómo funcionaba. Y empecé a crear ese tipo de contenido que eran vídeos eh, que iban solos, que satisfacían las búsquedas. Entonces, pues todo lo que la gente buscaba en YouTube sobre una temática que era Nintendo Switch, en mi caso, yo lo resolvía. Y empecé a crear mucho contenido. Pum, pum, pum, pum, pum. Y era como una bola que se iba haciendo cada vez más grande. Y ya veía mucho más cerca esa luz y mucho más rápido. Y digo, ya está, aquí ya puedo hacer el salto cuando, dentro de un año o dos años, ya puedo hacer el salto de mi trabajo a YouTube. Empecé a crear contenido de Nintendo por la Nintendo Switch. Yo era muy fan de Nintendo cuando era pequeño, muy fan. Era un radical, bastante radical, <ríe> iba en contra de todo lo que no fuera Nintendo. Luego maduré un poquito y ya acepté que, la, que PlayStation también mola. <ríe> Xbox también está divertido, ¿no? pero era muy fan de Nintendo. Y aquí me compré la Nintendo Switch para jugar al Zelda Breath of the Wild. Únicamente, y luego iba a venderla. Iba a hacer un par de directos, jugar a Breath of the Wild, lo la vendía, disfrutaba del juego y ya está. Pero empezaron a sacar juegos de Nintendo Switch, los cuales me empezaron a traer y a buscar y a encantar. Empezaron a traer y a encantar. Entonces, eh, no paré de crear contenido sobre Nintendo. Pero luego me enteré que a lo mejor creando un contenido de nicho que es de Nintendo Switch podía funcionar muy bien en, en Youtube. Eso es lo que hice, pues ser un experto, un profesional, ¿no? De, un referente de Nintendo Switch. Empecé a satisfacer todas las búsquedas que la gente hacía sobre esta consola y me la hice como un pilar central del canal. Cuando yo empecé a querer esto como un trabajo, encontré una persona en YouTube que explicaba mucho esta temática de SEO, del posicionamiento en YouTube, y trucos para poder crecer, para poder eh, aumentar las visitas y todo esto. Y esa persona era Fonts, que ahora a día de hoy es uno de los, de los SEOs más... Tiene la empresa de SEO más importantes de, de España, al menos. Y, pero al principio no. Al principio era como, como yo, que estaba investigando cómo funcionaba la, la plataforma. Y lo que, era, que iba haciendo yo era viendo sus vídeos que iba subiendo poco a poco y aplicando todo eso que iba enseñando. Y a mí me funciona muy bien. De hecho, estoy aquí en parte gracias a su enseñanza, ¿no? De, a su investigación en YouTube. Ser youtuber... Para ser youtuber pueden haber dos caminos. Uno que puede ser al azar, que dependería un poquito de, de la suerte, es crear contenido y ya funcionará una cosa, ya petará y haré famoso. O otra es plantear una estrategia de crecimiento. Y opté por la otra, porque no podía dejar el azar el dedicarme o no a Youtube. ¿eh? Yo quise dedicarme 100%, sí o sí. <risa> Lo que hice fue pues, aplicar una estrategia con esto del posicionamiento, aprender muchos conceptos de marketing que no tenía ni idea, como el copywriting, el clickbait incluso, eh, formas de retener a la audiencia, incluso para vender cosas también, y me metí en un mundo que, no, que jamás pensé que me iba a meter, <ríe> que era al final el marketing, ¿no? Al fin y, al cabo. y ojalá hubiera estudiado yo una carrera de marketing, por ejemplo, ¿no? <ríe> Claro, ese YouTube es un trabajo difícil de entender, al menos al principio, cada vez, cada vez se entiende mejor porque todo el mundo habla de ello y hay mucha gente que se está dedicando a ello, pero eh, sí que al principio, cuando yo empecé a crear contenido en esta plataforma, no lo dije a nadie. A un amigo sí, ¿no? pero a mis padres familiares no tienen ni idea de lo que hacía. ¿vale? No quise decir nada porque sé que muchas veces puedo puede recibir un input negativo en cuanto a dedicarme a esto, ¿no? Y yo soy con los familiares tomo muy en cuenta la opinión de ellos. Entonces sabía que si lo explicaba y decía, por ejemplo, que en un futuro me gustaría dedicarme a YouTube, me frenarían y no lograría alcanzar lo que alcanzaba ahora. No tengo nada en contra de mis familiares, obviamente los quiero muchísimo, <risa> pero hay muchas veces que saber a quién les cuentas las cosas, ¿no? Tus proyectos, tus ambiciones, y todo esto. Hay que saber a quién contarlas, ya que no, para que no te frenen, a lo mejor, con sueños. Y luego, a día de hoy, que ya ven los números que tengo, lo que se puede ganar y todo este mundo de YouTube, que es el futuro, lo entienden perfectamente bien y les encanta. Ahora, de hecho, eh, mis padres entienden mucho los esports, y madre es fan del por ejemplo, y lo ven mucho. Mi día, mi, en mi día a día, el trabajo que dedico a este mundo YouTube es casi todo el día, desde que me levanto hasta que voy a dormir, ya sea hago, par, hago paradas de vez en cuando, a lo mejor voy al gimnasio, eh, miro alguna serie, miro alguna película, pero el trabajo está repartido durante todo el día, desde que me levanto, que empiezo a tomar las ideas, empiezo a, a pensar qué voy a hacer hoy, aunque no tengo pensado, pero más con detalle, a guionizar un poquito algunas cositas, a responder mails, a responder redes sociales, y luego ya a lo mejor voy al gimnasio, luego empiezo ya a grabar a las 11 o así para no molestar a los vecinos, o a las 10, ¿no? Que es una hora más normal para gritar en una casa, que al final convives con otro, otra gente. Que lo ideal sería vivir en una casa aislada, que es lo que yo quería, porque así puedo hacer streamings o contenido a las tantas de la noche, porque la gente de Latinoamérica, la que está más activos a lo mejor es, aquí es medianoche o a la una de la madrugada. Pero bueno, que al final mi trabajo desde que me levanto hasta que voy a dormir, no paro. Al <risa> menos mi mente está trabajando, pensando ideas, pensando cosas de qué voy a hacer durante todo el día. Sí que es cierto que sé parar, eso sí. A lo mejor alguien me, me dice, Ray, vente a tomar unas cervezas esta, esta noche. Yo me apunto el primero. <risa> Yo durante Siempre, todos los días, cuando se me ocurre una idea, la noto in inmediatamente. Esa idea puede madurar dentro de un año o dos años. Hay ideas que hago día de hoy, ¿no? vídeos, que son ideas que pensé hace dos años, pero que están ahí. Entonces todo, todo lo que se me ocurre lo apunto directamente. Aunque sea absurdo, da igual. Yo la apunto, ya la cambiaré, ya para otra idea, pero todo la anoto. Entonces eh, ahí aparece la primera idea. Luego esas ideas las voy repartiendo en el calendario durante un mes. Y entonces ya me duermo tranquilo sabiendo que tengo cosas para hacer. La, cuando no tienes nada apuntado ni nada organizado, empieza a aparecer un poco la ansiedad, porque no es, tiene muchas ideas, vale, pero no están organizadas de qué vas a hacer mañana. Al irte a dormir con una idea más o menos clara de qué vas a hacer mañana o pasado mañana, es mucho mejor que no irte a dormir sin ninguna idea clara. <ríe> sé sí que al principio, hace ya un año, hacía unos guiones muy detallados de todo lo que iba diciendo, pero a día de hoy ya lo tengo tan interiorizado todo y todas las pautas que voy comentando en mis vídeos, que ya lo improviso casi. Sí, sí, sí. Al, al ser organizado, al fin y al cabo me permite dormir muy bien. De hecho, no tengo insomnio, no, no tengo nervios por la noche de que no pueda dormir, me noto muy tranquilo porque entiendo mucho la plataforma de YouTube, sé cómo funciona y me conozco mucho a mí mismo y sé que me voy a adaptar ante cualquier cambio y lo voy a aceptar, y sé que esto no todo el mundo lo termina haciendo, pero ahora mismo si por ejemplo mi canal se borrase directamente, no me importaría, volver a empezar de nuevo, porque sé, todo lo que conozco está aquí y todo el conocimiento este me, me permite volver a empezar de cero, sin ningún miedo a, a que no pueda hacerlo. Sí. <risa> Yo considero que es fácil ser youtuber, pero hay que saber lo que es y te ha de gustar mucho, pero no solamente jugar a un videojuego o grabar con la cámara, ya está. Hay un proceso de edición que has de hacer tú al principio, que luego con el tiempo a lo mejor lo delegas a otra persona. Hay que saber de, de muchas, muchas temáticas de, de, de marketing, de copywriting, de clickbait, de retención de audiencia, de tanto con marcas, cómo negociar con marcas también, eh, gestión de redes sociales también, llevar todas las redes sociales, si te gusten o no. Has de llevar Facebook, has de llevar Instagram, has de llevar Twitter, has de llevar Twitch, has de llevar eh, YouTube mismo, todo es importante, porque a lo mejor un usuario no está en YouTube, pero está en Instagram, y si no está en Instagram, estará en Twitter, y si no, estará en Facebook, así que, te guste o no, has de tocar muchas cosas que te han de gustar, a lo mejor una no te gusta del todo, pero bueno, haces el esfuerzo, no te ha de importar hacer el esfuerzo de usar herramientas que a lo mejor no te gustan, si eso no te importa y lo puedes hacer, es fácil YouTube y también mente abierta de entender esto ¿no? y querer entenderlo, porque mucha gente sabe cómo funcionan las cosas en YouTube, pero no quiere aplicarlo. Entonces, al final, eh, a lo mejor estás haciendo una cosa que te gusta mucho, vas por un camino que a lo mejor no es rentable, pero al girar dos grados ya te puedes dedicar a ello. Pues yo en Internet soy muy cauto, evito que decir qué tipo de palabras también, incluso porque sé que me público de todas las edades, y también analizo mucho antes de decir cualquier cosa, de subir cualquier cosa. Porque a lo mejor una opinión sobre mi mundillo, por ejemplo, de un juego, a lo mejor no me gusta, pero es buen juego, ¿sabes? Hay que reclocar siempre para que no se entienda mal lo que digo, que a lo mejor un juego no me gusta para nada y lo odio, pero también el mensaje que transmito es que es un buen juego que sí, objetivamente es un buen juego, pero que a mí no me gusta. Entonces me curo un poco en salud de traer mensajes, comentarios negativos al canal en ese sentido. Utilizo muchos cortafuegos. <risas> Hay dos caminos que está tomando la prensa actualmente. Por un lado están tomando como el creador de contenido de YouTube o Twitch o cualquier plataforma como los enemigos del, del público que están viendo ese contenido o, y de los padres incluso, o bien están adaptándose a este nuevo movimiento que al final es el futuro, quieran o no, y, y creo que al final los que van a sobrevivir más bien son los que se adapten más pronto que los otros. Lo que pasa es que están haciendo una guerra que no es necesaria mucha prensa. Están haciendo como un bando, que son los youtubers, que están quitando audiencia y ellos se mantienen en su posición de la prensa clásica, ¿no? de televisión, de, de diarios de, de prensa eh, más clásicos. Y esto al final les va a perjudicar más a ellos que a nosotros. Nos están echando un poquito de mala imagen a estos creadores de contenido, que son los youtubers, pero que al final ellos mismos van a terminar encaminados a, este, a esta plataforma. Así que, bueno... Entiendo mucho ese punto de vista que la gente comenta muchas veces, de que un médico cobra mucho menos que un youtuber que está creando contenido, pero al final lo que cobramos es lo que generamos, al fin y al cabo. Y un médico, o sea, no podemos... ¿Qué culpa tengo yo, no? De cobrar más que un médico deberían quejarse al gobierno o no lo sé, pero no puedo hacer nada. Si es lo que genero, al fin y al cabo, si un futbolista, igual, un futbolista cobra mucho más, ¿no? O un empresario, es lo que genera. No es que me pague a mí el gobierno, a mí no me está pagando el gobierno ni no ni, ni está pagando con tus impuestos, realmente. Es lo que genero y ya está. Así que es una comparativa injusta, a fin y al cabo y aparte que tampoco es un trabajo fácil esto que mucha gente lo ve como que estamos nos sentamos en una silla ponemos a jugar y ya está y a dormir y a cobrar mientras no hacemos nada nos disfrutamos jugando pero va a ir mucho más allá hay una edición una preparación del contenido eh, yo, yo en mi caso trabajo todo el día no eh, trato con marcas hacer campañas eh... mm, no sé eh... <ríe> Todo, de hecho, me lo hago yo mismo, ¿no? No tengo un equipo detrás enorme en el cual, como las cadenas de televisión, ¿no? que tiene un equipo detrás, que uno es el productor, otro es el, el que hace los guiones, otro el cámara... O, eh, todo eso no está. Todo lo hacemos nosotros mismos. Al fin, al fin y al cabo es un trabajo enorme. Y si yo me caigo, nadie me va a pagar a mí un, un seguro, ¿no?, de, de, por haber caído esto. Eso, eh, YouTube puede durar, nunca se sabe, puede, durar, puede, puede que en un año, todo se vaya al carajo y <ríe> ya no funciona esto entonces no es tan seguro sabes que yo considero que es seguro porque es el futuro y hay que ir evolucionando youtube no va a ser el mismo dentro de un año o dos años todo va a cambiar ahora el formato de consumo de vídeo está cambiando muchísimo este formato rápido vertical este como en tiktok y hay que adaptarse y quien no se adapte va a caer Con el tema de Andorra, por ejemplo, se está juzgando ahora una cosa que lleva ya años, Andorra y, y, y mucha gente se está yendo a Andorra, desde jugadores de póker, jugadores o no sé, a muchos oficios que se ponen a hacer desde casa y se van a Andorra para no pagar tantos impuestos. Entonces aquí tenemos una legislación que a lo mejor es un poco arcaica ¿no? y no se ha adaptado a estos nuevos movimientos de teletrabajo, porque ahora casi todo el mundo puede trabajar desde casa. Entonces, si no tiene ningún problema en irse en otro, a otro país, ¿por qué no lo va a hacer? Creo que todo el mundo tiene el derecho de escoger su lugar de residencia, tanto por motivos de familiares, como por, um, económicos, como de temperatura, da igual, de clima, es que da igual, si tú quieres irte a un país, ¿por qué no te has de poder ir ahí? Ir ahí ¿no? Pasa que aquí se ha dado mucho hincapié, en Andorra, que se pagará menos impuestos que en España. Entonces, la, eh, hay envidia de que algunos trabajos puedan irse a Andorra y otros no. Claro, hasta el día de, hasta hace unos años, todos los negocios eran a pie de calle, ¿no? El que monta un bar, el que monta una panadería, no, se puede mover de ahí. Y si ahora que todo es digital y ya no hay una localización del contenido, pues mi mayor público es de Latinoamérica, un 18% es de, de España. Entonces, ¿qué? ¿Debería pagar impuestos a Latinoamérica? Realmente, lo justo sería eso, ¿no? Si mi público casi todo es de Latinoamérica, pues de México en particular, un 30%, debería pagar impuestos a México, por ejemplo, y no España, <ríe> que está ahí todo mi público, o repartir todos los impuestos. ¿no? Si tiene un 18% en España, pues por bueno, una parte pago ahí. No se puede hacer esto. Al final pues ha de legislar según lo que se pueda. Y ahora mismo yo no me voy a Andorra porque me pesa más la familia, amigos, el clima y este pueblo donde vivo. Así que no tengo planes tampoco, al día de hoy, <ríe> irme a Andorra. De <ríe> momento. De momento, de momento. Quién sabe si en un futuro me pesa más lo otro que... Pero no, de momento estoy bien aquí. Aunque paguen muchos impuestos, me da igual. Ojalá, ¿no? Eh, que paguen muchos impuestos es bueno, ¿no? Porque me va bien, entonces. Pero bueno... <ríe> Entonces, ¿cómo se gana dinero en Youtube? Pues a base de anuncios que ponen los anunciantes en Youtube. Youtube lo reparte en los vídeos, que según el mes se puede cobrar más o menos porque hay más anunciantes. Al final es una puja que va haciendo el anunciante. Un mes de diciembre, que todo el mundo quiere anunciarse, se cobrará más porque hay muchos anunciantes para poco contenido, entre comillas. Entonces ahí está el ingreso principal de un canal de Youtube. Pero luego en paralelo, hay varias formas de monetizar, ya sea por las membresías o las suscripciones en Twitch, por ejemplo, que son, es lo que pagan los usuarios por tener unas ventajas dentro de tu comunidad. Luego también hay temas de merchandising, que puedes vender ropa, con, hacer tu propia marca de ropa y generar un poco de ingresos. Luego también están las colaboraciones con marcas, donde hay, acciones, hay muchas acciones. De hecho, casi cada día recibo una acción para hacer en algún vídeo. Y al final no hay tanto espacio en mis vídeos como marcas que quieren anunciarse y eso es un ingreso importante, al fin y al cabo, ¿no? que es, a lo mejor es más de lo que cobras con los anuncios en YouTube. Hay varias formas de conseguir estos sponsors o acciones con marcas. Una, por un lado puedes ir a buscarlas tú, pero ya vienen solas. Pero claro, lo interesante es también ir a buscarlas, algunas importantes ¿no? que te gustan a ti. Entonces, lo ideal es tener a alguien detrás que empiece a buscar y darle un incentivo por si encuentra una marca en concreto pues darle un porcentaje de lo que consiga. ¿no? Eso es lo que tengo yo ahora mismo. ¿no? Tengo una persona que me va buscando marcas y él se llevará un 20% de lo que logre cerrar y yo el resto de la promoción. Entonces de ingresos se pueden buscar muchas cosas más como por ejemplo cosas de afiliados, de Amazon afiliados que al fin y al cabo en mi canal encaja muy bien porque a lo mejor hago un unboxing de un accesorio lo pongo debajo en la descripción y todo aquel que compre a través de ese link una parte me va para mí. Y luego cuanto más redes sociales tengas, mejor porque puedas negociar con las marcas. Yo lo que hago es dar un menú ¿no? de contenido, le ofrezco contenido en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Youtube, en, en TikTok y luego le doy un precio con todo esto, que, que, tendrá, que tendrá un alcance muy grande para su marca. Que a lo mejor el precio es muy caro, le voy quitando cosas, a lo mejor le quito, pues mira, la publicación en Twitter, te la quito, ¿no? A lo mejor quieres pagar menos, pues te quito esto, te quito la, el post en Facebook, te quito, te quito un post en Instagram, unas stories, para ajustar tu precio a lo contenido. En cambio, si solamente haces un vídeo en YouTube, no puedes negociar mucho, porque tú pones un precio y si él no quiere pagar tanto y tú lo aceptas, quedas como que le has cobrado de más, <risa> le quieres cobrar de más de lo que vale realmente ese, ese anuncio. Entonces, con muchas cosas te da pie a controlar un poco los ingresos. <risa> muchas marcas que me contactan, no puedo colaborar con ellas porque a lo mejor hay otras marcas que están colaborando conmigo que están pagando mucho más y a lo mejor esa marca no tengo tiempo ni espacio para ofrecerles una acción comercial y también pues a lo mejor hay cosas que no encajan con mi contenido y también para, tampoco para mi público. Entonces, es un poco intrusivo mostrarles un anuncio de... de, de bañadores <ríe> o bikinis a mi público que no le interesa mucho eso entonces que encaja eso nada cero entonces hay un poco de filtro siempre en cuanto a anunciantes en mi canal eh, y al igual también si hay objetos que me mandan para promocionar y hacer alguna campaña veo que eso que se todo ese accesorio realmente sea de calidad que no sea algo cutre que no sea algo que que perjudique al final <ríe> mi nombre, ¿no? Claro, aparte de esto, hay una faceta que no se ve, que es la parte de como de empresario, ¿no? que va negociando con las marcas y llevan, llegando a acuerdos con ellas para, para el canal y también pues, para generar un, otro ingreso, aparte del de YouTube. Como creador de contenido, se gana mucho dinero, sinceramente, duplicas o triplicas un salario normal de España, pero también trabajas mucho más, ¿vale? Cuando yo, ahora mismo que soy creador de contenido, no veo un techo arriba de como un horario que tendría a lo mejor de oficina, que a lo mejor trabajas de, de 8 a 5 y te vas para casa. Y esto es lo que trabajas y lo que generas luego en tu nómina. Sin embargo, al ser tú tu propio jefe y al relacionar directamente tu esfuerzo con lo que cobras, te animas a, a trabajar mucho más y a forzarte mucho más. Entonces, es una arma de doble filo que por un lado está bien porque vas a cobrar más, pero otro lado, por otro lado, ves que has de poner límites ¿no? a ese tiempo que inviertes trabajando, porque al final hay que disfrutar un poco de la vida y has de tomarte vacaciones, sinceramente. Hay muchos casos de contenido en, en Twitch, en YouTube o en general, que llena, se les llena la boca diciendo que no pueden hacerse vacaciones, que su trabajo es muy duro, de que eh, no han desconectado durante 10 años sin parar. Y realmente no lo han hecho porque no han querido. Pero si quisieran, pueden hacerlo. Están cobrando mucho dinero y pueden parar un mes de sobras. Yo puedo hacerlo de sobras, pero no, no, no queremos. <ríe> A veces es difícil. no únicamente cobramos económicamente, sino que también cobramos con, con cariño, ¿no? de toda que comunidad que nos sigue, que nos apoya, y también de dejar como un, un legado en, online, ¿no? de crear contenido y que se quede ahí fijamente. Sí que en Twitch es todo directo y todo desaparece, pero en YouTube queda ahí. Entonces, es como tu pequeño espacio. Tu, tu museo, sea <risa> si más bonito o menos bonito, es igual, pero tienes ahí tu espacio y tu contenido que se ha eh, eh, sumando. Es como cuando tú eras pequeño, que a lo mejor hacías un dibujo y ahora lo ves y mira lo que hice de pequeño, ¿no? Y ves, o crea, creaste, y qué sé, yo cuando era más joven hacía cómics, ya los veo y veo, oh, mira qué bien, hice un cómic cuando era pequeño y ahí está el proceso, cómo lo hacía antes y todo ese crecimiento. O ves un álbum de fotos, por ejemplo, de cuando eras más pequeño. Suerte que haces un álbum de fotos, fotos ¿no? y ahora dices que tu madre hiciera un álbum de fotos para verte cómo habías crecido. ¿no? Y eso también YouTube te lo permite, ¿no? que a lo mejor tú empiezas a crear vídeos y luego con el tiempo, después de 10 años, miras atrás y te ves a ti en formato vídeo. Y eso me gusta, porque al final tiene un canal antiguo que era de efectos especiales y cortos de acción y me veo ahora después de 10 años y me siento orgulloso con lo que he creado. Yo creo que al final hay que marcarse objetivos, tanto en YouTube como en la vida personal. Y en YouTube me los voy marcando, los voy logrando, son objetivos que son alcanzables al fin y al cabo. Por estadística, tú puedes calcular más o menos qué objetivos ponerte para el próximo año. Pero cuando llegas a ese objetivo, tampoco te llena el todo. Lo que te llena el todo es el proceso, el aprendizaje incluso, que has logrado con ese, con ese objetivo que has alcanzado. Luego, claro, y en YouTube y en crear contenido es muy fácil poner ese objetivo siempre porque llegas a un millón de suscriptores, luego los dos millones, tu objetivo, luego los tres, luego los diez. <ríe> no puedes parar si quieres. En cambio, en tu vida personal, yo me noto a veces que digo, vale, ahora quiero comprarme una casa. cuando me la compre qué? ¿Cuál será mi próximo objetivo? ¿Qué voy a hacer luego? Y me noto un poco que si voy logrando objetivos en mi vida personal, al final me quedaré sin objetivos, ¿no? Me da miedo este. Eso es lo que no me deja a veces <ríe> dormir, que duermo muy bien, ¿no? Pero... El lograr objetivos me da miedo a veces, en vida personal, porque digo, ¿y luego qué? Yo personalmente soy muy inocente muchas veces, bueno, soy muy inocente yo, <ríe> sé que muchas veces a lo mejor la gente se puede aprovechar de mí en ciertos aspectos, ¿no? pero no me importa. Yo siempre tengo una visión de... Si alguien me pregunta alguna cosa o me pide ayuda por algún motivo, yo se la presto y yo soy feliz. No me importa si hay luego intenciones de aprovecharse de mí, a mí me da igual. Siempre y cuando... A ver, tampoco soy tonto, ¿sabes? <ríe> sé dónde frenar las cosas. Pero... Me considero un poco altruista en ese sentido de... Cualquier persona que me, me pida alguna cosa, yo estoy dispuesto a ayudarle. Y al final, incluso, yo mismo me autoayudo, ¿no? Porque a lo mejor me pregunta ciertas cosas de YouTube, cómo funcionan, cómo crecer, qué hago con mi canal. Yo le explico todos mis trucos sin ningún secreto. Y a la vez yo me ordeno mis ideas y me doy cuenta de cosas que no estoy haciendo a la vez y luego aplico, ¿no? Así que me aprovecho también yo un poco <ríe> cuando me piden ayuda. <risa> Claro, una cosa es cuando yo hago directos y hago vídeos, que lo que veo ahí solamente son números. Veo, a lo mejor, un millón de visitas, vale. En directo somos mil personas o dos mil personas. O cuando hice el récord, que era veintipico mil personas. Lo ves como un número, pero no ves la cara de la gente. Entonces, cuando haces, hago un meet and greet, de que quedo con mucha gente y se llena esto y me tiro casi seis horas de pie firmando y haciendo fotos y todo. Y veo a, a los a los fans algunos nerviosos, temblando, incluso a un niño o niña que se desmaya, incluso, de, no sé, <risa> situaciones muy raras que digo, jolín, digo, si soy como ellos, ¿no? al fin y al cabo, porque ese fanatismo, entre comillas, ¿no? ese, al ser una figura tan importante para ellos, me siento como que, no lo entiendo, como que al final soy como ellos, solo que ven mi contenido y ya está. Pero sí que puedo entender que a lo mejor formo parte de sus vidas, ya que a lo mejor se ponen... Ya que ellos se, se ponen de fondo mis vídeos, eh, les animo a, a comprar ciertas cosas de Nintendo Switch, o les ayudo en ciertos aspectos, o a lo mejor están tristes y les ayudo a pasar eh, ese momento difícil que han pasado en la vida. Y esto, pues lo agradezco, me ilusiona que ayude a la gente, y a la vez me siento como que con demasiado poder del que debería tener, ¿no? Al fin y al cabo, porque soy como cualquier otro. Pero, pero no me siento especial en sí, porque al final lo que yo busco es eh, dedicarme a lo que me gusta y poder vivir de ello. En fin, no me siento ni... no busco tampoco la, la fama por, por esto ni nada parecido. <ríe> yo creo que en este trabajo aparece la ansiedad cuando no entiendes cómo funciona eh, tu lugar de contenido. Tu plataforma. Cuando tú entiendes cómo funciona todo, cuando tú un vídeo sabes que, lo va, que va a funcionar y cuando no, ahí ya desaparece la ansiedad y ya no tienes, ya duermes bien, digamos. Cuando has dejado al azar el vivir de ello o no y te ha funcionado, ahí es lo más complicado porque nunca sabes cuándo dejará de funcionar y nunca sabes cómo volver a, a empezar de cero, por ejemplo. Ahí, es cuando, ahí, es el problema principal, ahí está el problema principal de los youtubers alterar ansiedad, que no saben si mañana funcionará bien o si mañana dejará de funcionar. Pero si tú has estudiado la plataforma, sabes analizarla, tienes capacidad de análisis, tienes la mente abierta de adaptarte a los cambios, yo creo que eso no te va a afectar. Y en mi caso, <ríe> me siento orgulloso de decirlo, pero entiendo todo perfectamente bien, me siento seguro al estar en en YouTube o en las plataformas que ahora se han de utilizar para crecer. <risa> eh... Ramón, que soy yo, y Ray no son tan distintos. De hecho, son la misma persona. Sin embargo, Ray Bacon es Ramón elevado al 10. <risa> eh... Yo soy una persona que es introvertida, Tengo un... me gustaría ser más extrovertido. De hecho, cuando... cuando era Boy Scout, pues hacía más el show con la excusa de que me disfrazaba de algún personaje, me ponía la piel de otro, y ahora me he puesto en la piel de Ray Bacon, que soy yo mismo, pero extrovertido. <risa> es un personaje, pero que soy yo mismo, al fin y al cabo. Claro, sí que es cierto que al hacer un vídeo o directo especialmente, que a lo mejor me están viendo dos mil personas. Ahí veo un, un calor de mucha gente que me está viendo, comentando, viendo cosas, interactuando conmigo, pero una vez apago el streaming. Esto solo en casa, no hay nadie más. Noto esa paz, entre comillas, ¿no? y también soledad que conlleva eh, crear contenido a través de una pantalla sin nadie detrás, de ningún equipo ni nadie. Tú solo en casa, sentado en la mesa, apagas los fogos, apagas la pantalla y estás solo. En parte está bien, pero en parte notas esa soledad que, que te acompaña detrás de las cámaras. Sí que en mi caso mantengo mucho los, las, las, las amistades de, de la infancia, desde los 12 años, y no noto esa soledad tan grande porque al fin y al cabo llamo a alguien y quedamos para tomar alguna cosa y siempre tengo un contacto físico-humano, así que no me noto tampoco con esa soledad tan grande. <risa> para mí YouTube vale muchísimo la pena. Para mí es un sueño, poder dedicarme a lo que yo quiero y ser yo mi propio jefe y decidir yo cuánto trabajo y cuánto genero, pero cuanto más trabaje, más genero y cuanto menos, pues menos. Pero me... para mí esto es vivir un sueño, realmente, porque he vivido la parte de trabajar con empresas privadas o públicas, da igual, trabajar para alguien y no me gusta. Y creo que no me gusta a mí, ni tampoco a la mayoría de la gente, trabajar para alguien. En ese sentido, me gusta mucho hacer este emprendimiento. Al fin y al cabo es como montar tu propia empresa. Y me gusta mucho el ser yo quien decide eh, hacia dónde va y hasta dónde quiero crecer. Sin embargo, te come mucho tiempo del día a día. Trabajo todo el día. Y también añoro un poquito esa parte de trabajar para alguien, tener un horario. Y desconectar de todo. O sea, tampoco es mala esa opción de trabajar en un trabajo normal y corriente en un restaurante, en, en, en banca, en cualquier sitio, ¿no? Que al fin y al cabo tú tienes un horario de 8 de la mañana hasta las 3 o hasta las 8, pero a partir de ahí tienes los fines de semana tu mente despejada, tu mente está centrada en la familia, en, las, en los amigos o en tu hobby. Pero bueno, al fin y al cabo, esto es mi hobby, ¿no? Eh, y me dedico a ello y al 100% a mi hobby. <risa> de todo esto que me ha dado YouTube, me quedo con lo que me ha dado, que es ganas de vivir mucho más, ¿no? Disfrutar mucho más de, de la vida, al fin y al cabo. Porque me notaba, cuando yo trabajaba eh, por otras empresas, me notaba que, que no, que era... Vivía el día a día como rutinario todo. Todo era, era rutinario. No había un, un objetivo de crecimiento. Tanto como ahora. Ahora me noto mucho más vivo, me noto mucho más eh, animado a tener objetivos, a, a luchar por todo, ¿no? Y a vivir la vida como yo quiero, realmente. Ilusionado. Ilusionado, con mucha ilusión. <risa> eso es lo que me ha dado dedicarme a esto. Voy a decir una, una, un mensaje que, que yo siempre lo llevaba encima. Eh, sí, eso es, que es lo que se me va me ha inspirado, me ha hecho ver bien cómo, cómo va este mundillo, ¿no? A ver. Hay una, una frase que escuché en un podcast hace muchos, muchos años, que a partir de entonces entendí mucho esto que, que hago actualmente y cómo dedicarse a ello, que era... Eh, tú tienes derecho... No, tú no tienes derecho a vivir de tu arte, pero sí tienes derecho a intentarlo. Ese es un mensaje que a mí me marcó mucho y forma de ver lo que hacía actualmente. ¿no? Lo, lo, bueno, lo que hago actualmente. Es, es un mensaje que a mí me ha hecho ver eh, con perspectiva lo que es crear contenido. Al fin y al cabo, que te puede gustar mucho, pero no tienes por qué eh, cobrar con lo que te gusta. Y esforzarte mucho en hacer X cosas, que no te va a llegar la, la recompensa que tú desearías. Pero inténtalo. Sé que el futuro es muy incierto en este mundo va a haber muchos cambios y también solamente habrá un momento en el cual yo ya no pueda adaptarme bien a lo que se viene dentro de 20 años, por ejemplo, pero siempre habrá un hueco donde yo pueda aportar alguna cosa. Por ejemplo, si ahora mismo yo tuviera 50 años y me hubiese gustado mucho ese mundillo y viniese de, de una productora o de televisión o alguna cosa así, pues a lo mejor... Estar detrás de una producción de un canal en la sombra, por así decirlo, eh, también es un buen, un buen, trabajo y algo que me podría interesar. Por ejemplo, yo tuve Sigue igual dentro de unos 40 años y a mí ya no me apetece salir en cámara, pues a lo mejor crear un canal con una figura contratada. Muchos estudios eh, que hay a día de hoy se pueden adaptar a este mundo ¿no? creativo. Por ejemplo, yo que estudié Derecho en tema de contratos con empresas, temas de derechos de autor, todo eso se puede aplicar a la creación de contenido. Tiene un poco de relación. Temas de empresariales, también. Quien ha estudiado empresariales se puede adaptar un poco también a YouTube. La que más se puede adaptar al fin y al cabo es marketing. Aunque parezca mentira, ¿no? Porque detrás hay mucho... Son dos mundos que tienen mucho que ver. Pero casi... Casi todas las carreras se pueden aplicar, ya sea para enseñar lo que se ha aprendido en esa carrera, y que sea que el, un físico también puede tener su espacio en, en Youtube o en crear contenido. Puede explicar muchas cosas de forma muy didáctica a la gente que no tiene ni idea. Y hay canales que, de, de ciencia que lo están petando muchísimo en, en redes, así que bueno, más o menos sí, sí, sí.